Y eso es normal Lo que el Estado Dominicano Siempre se lo he dicho a ustedes Y nosotros Debemos llamar a la, a la cordura A la ciudadanía Hay que salir en una guaguita En una guagua Si quieren dar para adelante Anunciando a las personas Que deben manejarse con la mascarilla. No solamente decirlo a través de los medios de comunicación a través de la radio y de la televisión, sino también como han los políticos anunciándose, Asimismo, sí el Estado Dominicano, el Ministerio interesa lo porque debe salir con los barrios a pedir a las personas que se mantengan con su. que se van a salir a las calles a comprar algo, a supermercado, mercado, donde sea. Y ahora más que vienen las elecciones, el próximo domingo, que deben andar con su mascarilla. Incluso me voy más lejos. Si hay posibilidades también, es al mismo tiempo, si alguna familia de esa persona en esos barrios no tienen mascarilla, debe entregársela para que ellos vean la gentileza, la forma de cómo el Estado se está manejando. Pero si solamente manejamos esto a través de los medios, esto no se va a resolver, va a continuar. Recuerden ustedes que mientras más pruebas hay, mayor cantidad de pacientes van a salir. Y me preocupa también San Francisco de Macorís, que había bajado bastante la situación. Sin embargo, se está reincorporando mucho más casos, tanto en las clínicas como en los hospitales. Y eso debe crear una cierta incertidumbre. Por lo tanto, yo creo y aprovecho esta oportunidad para llamar a la ciudadanía que en estos días de elecciones, que usen su mascarilla que vayan a votar, sí, claro, tienen que a votar, es un deber ciudadano por la constitución vayan a votar temprano va, voten y vayan a sus casas y enciérrense no deben quedarse en las calles en los grupos, a los partidos políticos no deben tener en las esquinas y en, en, en, las, en las áreas de elecciones, personas allí que no van a hacer nada, sino que vayan y voten, y los partidos tienen que hacer ese trabajo ¿eh? llámese quien se llame y esperar en sus casas el que ganó, que ganó, y el que perdió, que perdió. Pero insisto, el Estado Dominicano, y hago este llamado, aprovecho esta oportunidad para que con esas guaguitas que andan en las calles anunciando a esos políticos, que se las cojan prestadas, o que el gobierno in inicie la compra de guaguitas de ese, y se introduzcan en los barrios, en los campos, anunciarle a las personas la, lo que tienen que hacer, cómo manejarse, porque hay muchas personas de esas que no, no escuchan, por la luz, o porque hay problemas en la casa, o no tienen una televisión, o no tienen el internet. Entonces, vamos a, vamos a salir a los barrios, vamos a salir a los campos, a anunciar cómo la persona debe mantenerse en su casa. Y, y si va a salir a las calles, ¿qué hay que hacer? Y al mismo tiempo, ya que pasaron las elecciones, el Estado Dominicano comenzó a entregarle a las personas que no tienen mascarilla, o sea, su mataría tenga, se la vamos a regalar. Creo que la única forma que nosotros podemos lograr una disminución de esta situación, que fácilmente, esto es bueno decirlo, se puede encrudecer inclu la situación aquí en San Francisco de Macorís y por qué no en la región de no